Hola que tal amigos, hoy les hablaremos acerca del mazo, también conocido como movimiento armónico simple, pero antes de comenzar a definirlo debemos tener en cuenta algunos conocimientos previos, como lo son el movimiento oscilatorio, movimiento periódico, posición de equilibrio, periodo y frecuencia. Para hacernos una idea de estos movimientos y estas definiciones vamos a pensar en uno de esos relojes antiguos que tenía un péndulo y un lorito que se aparecía cada cierto tiempo. El movimiento que hace el péndulo es un movimiento oscilatorio, ya que este va de izquierda a derecha con una trayectoria constante. El movimiento que hace el lorito es un movimiento periódico, ya que este se aparece cada cierto tiempo. La posición de equilibrio no es más que la posición que puede llegar a tener nuestro péndulo si cesará el movimiento, es decir, el punto P P.E. Punto todos los movimientos oscilatorios tienen una posición de equilibrio, ya que éste tiene que pasar por ella para llegar a sus extremos. El periodo no es más que el tiempo que tarda el péndulo en hacer un recorrido completo. El recorrido es de A hasta B y luego regresarse de B hasta A eh, a recorrer esos puntos. Nuestro péndulo se dice que hizo un periodo. Y por último tenemos la frecuencia. La cual es la cantidad de oscilaciones que hace nuestra partícula por unidad de tiempo. Y esta se va a medir en radianes sobre segundos. Ok, ahora bien, teniendo en cuenta todos estos conocimientos previos, podemos dar la definición de movimiento armónico simple. El movimiento arm armónico simple es aquel movimiento que cumple con tres condiciones. Que es oscilatorio, es periódico y es rectilíneo al mismo tiempo. Eso implica que tendría una posición de equilibrio tendría unos extremos p y p' tendría una frecuencia y tendría un periodo para entender esto mejor vamos a imaginar una mesa y sobre ella una partícula que eh, está definiendo un movimiento armónico simple para esto entre la mesa y la partícula no tiene que haber ninguna fricción se dice que la partícula ejerce un movimiento armónico simple si y solo si esta partícula describe un movimiento entre, entre P y P' y pasa por el punto de equilibrio P.E. No se ve tan difícil, ¿verdad? Ah, y además esta partícula tarda T segundo para completar ese movimiento, lo cual sería mi periodo. Ahora veremos algunas cosas que conforman el movimiento armónico simple. Primero tenemos ya la llamada amplitud, la cual es la máxima distancia que puede tomar la partícula con respecto a la posición de equilibrio. Ok, antes que todo dibujemos una partícula. Esta va a estar ubicada en la posición de equilibrio. Y como siempre vamos a trazar nuestro eje de coordenadas. En este caso solo vamos a trazar el eje X, ya que la partícula solo se está moviendo en dirección X. Además pongamos el 0 donde se encuentra nuestra posición de equilibrio. Y dibujemos nuestros extremos P y P'. Ahora bien, nuestra amplitud será la distancia de nuestra posición de equilibrio hasta P, la cual es la misma que hay de nuestra posición de equilibrio a P'. Esto es lo que se denomina la amplitud y se denota con la letra A. Imagínense que la partícula está en su posición de equilibrio en un tiempo 0-0 y esta comienza a moverse. Al transcurrir 4 segundos, esta partícula se encuentra en una posición X. ¿Y cómo haría yo para encontrar esa posición X? Bueno, gracias al cálculo y muchos matemáticos que se pusieron a estudiar este tipo de movimiento, tenemos la ecuación que nos da la posición de nuestra partícula en cualquier tiempo, que viene dada por el vector desplazamiento o el vector posición, va a ser igual a a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfase. El desfase no es más que la posición donde empezó mi partícula inicialmente. Como dijimos que mi partícula iniciaba en 0 en el ejemplo, el desfase en este caso sería 0, pero si mi partícula iniciara en 1 o iniciara en 3 o iniciara en menos 2, mi desfase sería dicho. Ahora vamos a definir la ecuación que nos dará la velocidad de nuestra partícula en cualquier tiempo. Como sabemos que nuestra velocidad va a ser igual a la derivada de x con respecto al tiempo, entonces tenemos que la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más el desfase. Algo interesante que ocurre en dicho movimiento armónico simple es que en los puntos P y P' la velocidad es cero, ya que allí nuestra partícula se detiene unos microsegundos para regresarse. Y la velocidad máxima la encontraremos justamente en el punto de equilibrio. También tenemos otra fórmula de velocidad que nos relaciona la velocidad con la posición de nuestra partícula. Esta forma es velocidad igual a frecuencia angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado. Por último, vamos a ver cómo se calcula la aceleración con respecto al tiempo. Bueno, sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Por lo tanto, mi fórmula de aceleración me queda de la siguiente forma. Menos frecuencia angular al cuadrado por amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, más el desfase. Pero si nos damos cuenta, a por el seno de w por t más q, eso es igual a x. Entonces que puedo tener mi otra fórmula de la aceleración, que sería esta. A la aceleración va a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por x. En la aceleración ocurre lo contrario a la velocidad. En la aceleración vamos a tener que nuestra aceleración es igual a cero justamente en el punto de equilibrio. Y va a tener una aceleración máxima en los extremos de nuestro movimiento. Y otra cosa interesante es...